Hacia la novia del Atlántico, Puerto Plata. En vivo y directo está con nosotros allá Arismendi La Antigua. Buenas tardes, Arismendi. ¿Cómo está la situación en Puerto Plata? ¿Qué novedad tenemos en el día de hoy? Buena Monty, buenas a todas las personas que están siguiendo esta transmisión especial Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Te cuento Monti que el, eh, eh, precisamente la última intervención nuestra hablaba de un accidente de tránsito y ciertamente una persona se deslizó, el mismo tan siquiera no ameritó intervención médica, fue despachado, asistido por los cuerpos de rescate. Esto ocurrió eh, próximo al vertedero municipal de esta demarcación. También a escasos metros, en, la, en el retorno de Cofresí, una una guagua, una guagua tipo una camioneta perdón, que iba con varias personas a bordo perdió el control, fue a, a, al desagüe, pero también afortunadamente nada humano que lamentar, eh, nadie resultó herido las personas que estaban por la zona socorrieron y lograron poner el vehículo eh, a, a, a, a transitar bien por zona. Hasta, hasta este momento te cuento que las autoridades no han reportado ningún incidente lamentable en esta novia del Atlántico, aquí donde nos encontramos específicamente en la playa Camacho. Lo que reina es un ambiente festivo, desde tempranas horas del día de hoy, eh, mucha música en vivo, eh, animación de DJ. Ahora mismo, en tan solo minutos, iniciará una orquesta, de eh, una agrupación típica. Y también te cuento, te cuento que en este mismo lugar se espera que llegue eh, Mayra Jiménez, quien es ministra de la Mujer, dado a que en el día de hoy, aquí en esta novia del Atlántico, se está, eh, la, el Ministerio de la Mujer está desarrollando una actividad de concienciación para evitar la violencia de género. Eh, ellos establecían detrás de cámara de que para esta fecha este flaquelo se aumenta, eh, dado a los excesos de bebidas alcohólicas y otras situaciones más. Bondi me voy a mover para mostrarte lo que eh, está sucediendo en esta playa Camacho, pero te cuento. No, no, no, no. Aquí mismo caminando para que la gente mire, aquí están las personas de rescate Ámbar en Puerto Plata, que es un cuerpo, un organismo de rescate de acá de esta demarcación, también miembros de la Policía Nacional y la DGC. Al igual pueden observar ustedes ahí como eh, ya empieza a sentirse mayor flujo de personas en este malecón de Puerto Plata. Vamos a ver si... ¡Cabo la quito de mal! ¡Frígate, González! Sí, exactamente, aquí en esta playa Camacho, ahora mismo acaba de iniciar un conjunto típico y te adelantaba, te decía hace apenas unos minutos que desde tempranas horas del día de hoy, eh, han habido varias presentaciones artísticas acá, eh, también la presentación de varios DJ y pueden observar ustedes el ambiente que se vive en este malecón de Puerto Plata. Vamos a caminar, Meca, por acá, por favor, para la zona de la playa, tratar de a la gente que está disfrutando de estas actividades artísticas, de presentaciones artísticas que las autoridades han tenido. Dama, ¿qué tal? ¿Cómo le está pasando usted por acá? Hola, súper bien, gracias a Dios. ¿Qué le ha parecido esta Semana Santa 2023 en comparación con otro año? Excelente, porque gracias a Dios aquí no ha habido suceso de gran renombre. Gracias a Dios. ¿Y cómo, cómo define usted, por ejemplo, lo que se está viviendo acá en, en Playa Camacho con estas presentaciones artísticas? Con estas presentaciones artísticas? ¿Qué le parece? Súper bien, Teleno. lo mejor que hay ahora mismo en la ciudad de Puerto Plata. Bueno, escuchaban ustedes ahí las personas disfrutando en esta Playa Camacho... Puerto Plata. Vamos a seguir caminando por aquí debajo para mostrarle un poco a la persona Monty que puedan eh, disfrutar de esta presentación en vivo. Pueden observar en sus imágenes las aguas. Eh, azul turquesa de este océano atlántico eh, las frescas aguas del océano atlántico y esta es lo que se está viviendo en esta playa Camacho Montilla eh, muchas fiestas de festivo música típica en vivo y meca me está haciendo señas porque aparentemente meca lo que quiere es bailar si tiene alguna pregunta monti No, para el día de hoy no se esperan estos cruceros, se esperan eh, para el día de mañana, se esperan que... Lleguen tres grandes cruceros a esta ciudad de Puerto Plata. Y algo que hay que destacar de, de la llegada de estos cruceros es que un número importante de estos turistas eh, llegan a hacer turismo en toda esta zona. No solo en Puerto Plata, también me hablaban que muchas excursiones se dirigen ya hacia la zona de Cabrera, Sosúa y otras demarcaciones del país. Las personas que están ahí dentro de la playa. Vamos a ver para que los amigos televidentes puedan ver en este malecón. Hay mucha gente en el día de hoy ahí en la zona de, de Puerto Plata. Ahí pueden ver los bañistas que están en la playa. Gracias, Arismendi. Conectamos contigo más adelante. Trata de acercarte a la orilla y ¿eh? mojate los pies, que la playa es para eso. En el día de ayer vimos que casi sale corriendo. Eso no es nada, eso es simplemente agua.